Hola, ¿cómo están? Eh, complementando el video de las observaciones de los documentos recibidos o el libro de compra, me gustaría explicar qué consideraciones tienen que tener con el libro de ventas. Entonces, para eso nos dirigimos a libro de ventas y posteriormente eh, abrimos algún libro. Bueno, hay una cosa importante. El libro de ventas se construye única y exclusivamente con los documentos que eh, se han emitido a través de la aplicación de libret ya. No es posible a través del módulo de facturación incluir en el libro de venta eh, documentos que no estén emitidos a través de la aplicación. Esto significa que, por ejemplo, si ustedes eh, inician el mes y emiten documentos en papel y en algún momento se cambia la facturación electrónica, no van a tener forma de ingresar esos documentos dentro de su libro. ¿Ya? al menos no a través del modo de facturación esto es súper importante, la primera consideración es que el libro se construye única y exclusivamente con los documentos que están emitidos a través de LibreDT ¿ya? la siguiente consideración tiene que ver con la boleta electrónica si su empresa emite boleta electrónica es obligatorio que todos los meses junto con el envío del libro incluyan los resúmenes de esta boleta, ¿Ya? esto está explicado en otro video que pueden revisar en el canal eh, pero básicamente es la única otra eh, observación ¿ya? entonces son básicamente esas dos cosas primero los documentos se construyen exclusivamente los documentos que emitan a través de LibreDT y en caso que emitan boletas manuales o tengan por ejemplo pago electrónico o boleta exenta deben incluirlas en su resumen en el caso que ustedes estén operando normalmente con LibreDT emitan todos los documentos a través de la plataforma y no tengan boleta una vez que dejaron de emitir documentos que cerraron el periodo lo único que tienen que hacer es enviar el libro nada más que eso ya el, el libro de venta no es como el libro de compra que tiene algunas complicaciones, el libro de venta simplemente se envía tal cual bueno, esas básicamente son las dos observaciones que hay que tener con eh, el libro de venta, eh, la verdad que entre los dos libros, el libro de venta y el libro de compra, el libro de venta es bastante sencillo eh, el proceso para enviarlo, ya que en el fondo no requiere eh, ningún trabajo previo más que la boleta en el caso que existiera bueno, en caso de cualquier consulta como siempre, pueden consultar acá en los comentarios o al correo libre de tl. que estén muy bien